Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso y con la firmeza diaria. Para informarle de todo el acontecer a nivel internacional, nacional, regional, local, acomódese porque en este martes 5 del mes de noviembre, mes de la familia, las noticias serán las siguientes... En el ámbito internacional, señores, miles de independentistas repudian la visita del rey de España a Barcelona. A continuación, se lo pierda, Chile entra en su tercera semana de protesta. No hay quien detenga a los chilenos. La tensión sube en Bolivia tras llamado opositor a intervención militar en ese país. En el ámbito nacional llega extraditado al país Ambioris Neponomuceno, acusado de asesinar a abogada Paola Languasco. Muere un mensajero tras ser asaltado en la ciudad de Santiago. A continuación también, al momento bueno de ser sepultado, el padre del presidente, este resalta sus cualidades. En el ámbito local regional para hoy, a continuación también las noticias. Movimiento Patria y Soberanía plantea su posición a través de un manifiesto en el 175 aniversario de la Constitución de la República Dominicana. Asaltan una banca de lotería, Banca Chago, en la comunidad de Huiza. Vamos a ver lo que nos dice la joven que realiza la venta. El Felabel protesta hoy. En el Liceo Arcilia Pepín, por demandas incumplidas, este fue el panorama. A continuación, de igual manera, también protestan en el Politécnico Manuel María Castillo. En el día de hoy, los grupos estudiantiles tirados a las calles. Miren, se suicida un hombre por supuestos motivos depresivos, aquí en San Francisco de Macorís. A continuación, vamos a ver este reporte lamentable, no se lo pierda. Exigen el asfaltado de las calles en el sector Figueroa. Estas y otras noticias la ampliaremos al regreso. Usted acomódese porque ya inició la fuerza informativa sobre todo. Señores, en el ámbito internacional miles de independentistas ¿Eh? miles de separatistas, mejor dicho, catalanes, perturbaron una visita a Barcelona del rey Felipe VI, quien apeló a una Cataluña sin violencia ni intolerancia, luego de recientes disturbios por la condena a altas penas de cárcel contra líderes independentistas. Vemos parte de los enfrentamientos, ahí vemos las imágenes. Vamos a escuchar un poco entonces de lo acontecido. Adelante. Porque Porque él decidió no ser nuestro rey cuando el 3 de octubre de 2017 dio un discurso en el que ignoró a más de mil personas que sufrieron heridas el 1 de octubre? Entiendo que algunas personas se sientan en este momento tan enojadas para hacer esta acción de bloqueo. Bueno, ahí están los catalanes, señores. ¿eh? Quienes perturbaron, repito, la visita del rey de España. Y ya ustedes ven lo que ocurrió. Miren, Chile entra en su tercera semana de manifestaciones, de protesta. Aunque un poco más tranquila las manifestaciones, pero continúan los chilenos en las calles. Centenares de manifestantes... Frente a los tribunales y taxistas con banderas contra el cobro de peaje dentro de la capital lanzaron y a principio de semana lo que fue el super lunes de protestas sociales en Chile. Donde empezó la tercera semana de una crisis sin salida a la vista y que desgasta al gobierno de Sebastián Piñera. ¡Veamos! No más AFP, me ocurre que lo que este gobierno busca con los legisladores es seguir manteniendo las AFP. Nos parece a nosotros del todo una, un insulto, una provocación, y eso es lo que la gente la tiene absolutamente irritada. Va a tener que haber reformas profundas, eso lo saben ustedes. Si no se hacen reformas profundas, la crisis chilena va a tardar un par de décadas. Hay que diferenciar a uh, las personas que, que son más vándalos, que destruyen, que esperan oportunidades para destruir. No les importa el patrimonio, no les importa lo que significa el traslado para las personas que trabajamos. Bueno, señores, ahí vemos la manifestación donde incluso estuvo, escuchábamos eh, ahí llamando, ¿verdad?, a la premio Nobel chilena eh, Rigoberta Menchú, eh, donde entregó una carta al presidente eh, Piñera, eh, donde aborda principalmente sobre los derechos humanos y las demandas de los ciudadanos en Chile. Así que la premio Nobel del 1992 Rigoberta Menchú entregó esa carta a, a piñera eh, buscando verdad en la antesala de su llegada eh, la líder indígena eh, también contó y eh, quiso verdad que la escucharan su testimonio principalmente para para eh, para que esto pueda terminar definitivamente en chile así que ahí vemos las imágenes mire señores la tensión sube en Bolivia tras llamado opositor a una intervención militar. Así que este fin de semana, Bolivia, miren esto cómo estuvo, ¿eh? Dos semanas después de la cuestionada reelección del presidente Evo Morales, un influencer, un influencer eh, líder opositor regional, llamó a militares a intervenir a la crisis política de ese país Escuchemos parte de lo que pronunció este líder opositor Adelante El plazo que le estamos dando a Evo Morales Saiba de 48 horas es ir lunes aquí con esta misma persona con este pueblo museo vamos a tomar determinaciones y vamos a dar bueno, continúan, verdad, las manifestaciones en Bolivia. Ya Evo Morales había eh, advertido luego de que tomó el poder de que se estaba planificando un golpe de estado en contra de su reelección del gobierno que encabezará en lo adelante y continuaremos nosotros desde esta parte del mundo dándole continuidad, valga la redundancia, seguimiento a lo que pueda ocurrir en Bolivia, señores. Señores, llega extraditado al país Ambioris Nepomuceno, acusado de asesinar a la abogada Paola Languasco. Vemos el momento, ya está en el país para ser juzgado Ambioris Nepomuceno, principal sospechoso del asesinato de la abogada Paola Languasco, un hecho ocurrido en abril del 2015. Para familiares de la víctima, la extradición de Ambioris desde España les, des, les devuelve la esperanza de que el caso no quede impune. Ambioris Nepomuceno fue traído al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas y trasladado de inmediato al Palacio de Justicia de Santiago, bajo estrictas medidas de seguridad ahí está veamos le pedí que yo no quería que me hiciera el favor de no dejar los fiscales y los policías que hicieron la el interrogatorio a Ambiori aquella vez que lo dejaron escapar Esperamos que en este caso que se está trayendo al país a un feminicida se le aplique todo el peso de la ley y que se dé un ejemplo para que los hombres entiendan que la sociedad dominicana no está dispuesta a seguir soportando que nuestras mujeres sean asesinadas. Parte de lo que estamos reclamando son medidas más efectivas por parte del sistema de justicia, mayor acceso a la justicia. Miren, hay que decir que este caso ocurrido en el 2015 estremeció a todo el país, a toda la nación por la magnitud como ocurrieron los hechos. Este hombre, Ambioris Nepomuceno, eh, conoció a la abogada Paola Lancuasco a través de las redes sociales. Se conocieron, ¿verdad? Eh, al parecer instalaron una relación sentimental vía red, vía Facebook principalmente, ellos se conocieron, ella vi, fue a verlo a él, él vino también para conocerla y de un momento a otro nos enteramos de que ella se encontraba desaparecida. Días después fue encontrada en un alcantarillado, muerta. Este hombre la mató. Se pues dice que fue el que la mató porque inmediatamente ocurrió el hecho. Él emprendió la huida a España de nuevo. Eh, hay que decir que Telenor con su compromiso social de mantener a la población informada a través de nuestra persona, seremos enviados hoy a partir de las 5 de la tarde, estaremos como enviado especial de Telenor, iremos al Palacio de Justicia de Santiago para darle seguimiento a lo que pueda ocurrir, pues en el día de hoy será subido para conocerle medida de coerción en el Palacio de Justicia de Santiago a este hombre, Ambioris Nepomuceno, y nosotros estaremos por allá dándole cobertura total a lo que puede ocurrir en el día de hoy en la medida de coerción contra este hombre. Así que estaremos por allí en la ciudad de Santiago hoy dándole cobertura a esta noticia. Muere un mensajero tras ser asaltado en Santiago. Murió un mensajero de una empresa de envío de valores que resultó gravemente herido tras ser asaltado por un desconocido, desconocido en el sector Cienfuegos. Santos Francisco Rodríguez es la última víctima de la ola delincuencial que vive el recién creado distrito municipal de Santiago Oeste, Antiguo Cienfuegos. Adelante. yo quiero que me a un hombre bueno, un hombre con su familia, yo quiero justicia. Yo creo que 30 está poco para él, porque era un hombre querido por todo el mundo, no le hacía mal a nadie y ve cómo lo mataron. Eso me ha batido el alma porque él siempre estaba conmigo. Lo que él más quería era que yo terminara mis estudios. No, no son una ni dos las muertes fruto de la delincuencia que se dan en estos sectores. Al ser sectores marginados, eh, migran muchas personas huyendo de otros lugares para esconderse aquí. Mir, vimos la escena, el tipo salió de una casita que hay ahí, con la pistola hasta en la mano. Ahí no sabíamos si le habían dado o no le habían dado y después al, al, al, al otro día fue que yo supe con la vecina de aquí del lado que le habían dado un balazo de que en una pierna y después dijeron de que, que era en la barriga y que se había muerto. Lamentable, conmovedor este caso señores de la muerte de este mensajero en Santiago. La práctica del sicariato, la práctica de la criminalidad se incrementa en nuestro país. Es una práctica que durante muchos años hemos vivido en nuestro país, en el mundo. ¿Y hasta cuándo terminará esto, señores? ¿Hasta cuándo seguirá esta sociedad eh, inclinándose por los malos valores? ¿Eh? ¿Hasta cuándo el ser humano seguirá quitándole la vida a otro por lo material, por diferencias? ¿Hasta cuándo esto continuará, señores? Yo creo que aquí definitivamente, en esta sociedad, no solo en la dominicana, sino en el mundo, se deben de crear eh, medidas contundentes, estrategias contundentes que den definitivamente con la terminación de, de, de, de esos de este mal que arropa nuestra sociedad ¿eh? delinquir quitarle la vida a otra persona porque se le antoja porque lo maté si me meten voy para la cárcel y cumplo y si no me quedo callado y punto y lo maté como si fuera un animal qué pena de por dios qué lamentable y más Escuchábamos el testimonio de, esa, de la jovencita que al parecer o era su padre o bien cercana a él porque ella decía, él quería verme terminar mis estudios, me inspiraba para que yo estudiara y miren cómo llegó la desgracia a ese hogar por un malnacido que no le importó lo que hizo. Un malnacido a sí mismo es. Un mal nacido. No debió de nacer esa persona. Esa, esa es una plaga en esta sociedad. Esa que le quitó la vida a esta otra. Una plaga, así mismo es un mal nacido. Señores. Miren, vamos a ver lo que dijo el presidente Danilo Medina al momento de que en el día de ayer, en horas de la mañana, fue sepultado su padre, el señor Juan Pablo Medina, que murió este pasado fin de semana. Una multitudinaria manifestación de apoyo al mandatario de la República, incluyendo líderes opositores también. Leonel Fernández estuvo por allá, lo abrazó. Hipólito Mejía también estuvo por allá y lo abrazó. ¿Verdad? Porque este es otro espacio ya, donde debe de impregnar, de, de reinar el espacio de la solidaridad, de, del amor, del, del, del de ese abrazo. de solidaridad, valga la redundancia, de apoyo principalmente. En ese momento, aunque era el presidente de la República, es un ser humano y perdió uno de sus seres queridos más grande, que fue su papá. Vamos a ver lo que dice Danilo al resaltar las cualidades de su padre, quien fue su padre en vida, el señor Juan Pablo Medina. El Danilo resaltaba, ¿verdad?, que parte de los conocimientos que adquirió del campo, de esas visitas sorpresas, fue justamente de su papá, de su padre. Ahí están las imágenes. Mírenlo ahí, el abrazo que le dio Leonel Fernández. Mm, eso fue en la funeraria. Y otros líderes políticos. Preguntaban, le preguntaba a alguien a Leonel, el presidente, que cómo se sentía. Y respondían ellos que no son enemigos, son eh, adversarios políticos, pero no enemigos. Y así debe de ser, ¿verdad? Escuchemos parte de los pronunciamientos de Danilo al momento de que su padre era sepultado. Adelante. Yo sabía lo que necesitaban los campesinos para progresar. Yo sabía que el hombre del campo eran personas honestas, comprometidas, que lo único que querían eran oportunidades para producir. Lo aprendí con él. Y si algo he hecho, creo que con la visita sorpresa estoy honrando lo que aprendí con papá. Desde aquí le digo que se vaya en paz que su siembra ha dado los frutos que él esperaba. Tiene hijas e hijos que han seguido su ejemplo. Mi familia es una familia honesta, íntegra, y se lo debemos tanto a papá como a mamá, que no sé cuál de los dos era más radical en la defensa de la vida personal, de la dignidad, de la decencia, de la honestidad, de la entrega, Gente sin ambición. Bueno, señores, miren, señor director, sería bueno, ¿verdad, Meca? Como usted tan curioso ahí, punchador, que me consiga una fotografía donde se muestra a un niño. Eso ha dado mucho de qué hablar, muchos comentarios. Un niño en el momento de que velaban a, al señor Juan Pablo, llegó a abrazar a Danilo Medina. Y esto, eh, supuestamente, se dice que este niño es hijo del presidente. Esto ha generado inmediatamente, principalmente en el ámbito del espectáculo, del chisme, de las críticas, eh, que este niño supuestamente es hijo del presidente. Y al, cuando él llegó, que abrazó inmediatamente al, al mandatario, Cándida, se sintió molesta. Así que son cosas que han circulado en las redes sociales, porque a todos se le quiere sacar partida, ¿eh? y siempre le sacan su poquito también de algunas cositas que puedan llamar la atención. Caramba, creo que no era el momento apropiado tampoco para, para sacar y difamar de esta manera el presidente Danilo, que decía que su familia es una familia eh, ¿verdad? de pulcritud, una familia honrada, y que adquirió todos los conocimientos por parte de su papá. Más adelante estaremos presentando esta fotografía para que ustedes vean de qué es que le hablo, señores. ¿Por qué no, señor director? Vámonos al corte y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Señor director, vamos a ver la fotografía que le decíamos hace un momentito. Mírenlo ahí. Observen cuando el niño eh, va a abrazar a Danilo. Mírenle el rostro a la primera dama. Y ahí está. Esto se ha estado comentando bastante. De que supuestamente este niño es hijo de Danilo Medina. Supuestamente. Y que la mujer, ¿verdad?, que lo llevó es su madre. Así que ahí está. Vemos el momento cuando eh, Danilo abraza el niño. Mírenlo ahí, el presidente, con mucho cariño. Caramba, el presidente, ¿verdad? De medio del dolor, el niño. No afirmamos que es hijo del presidente, sino que esto se ha estado comentando en las redes sociales. Se le ha sacado partida ¿eh? la crónica del chisme a esto, del espectáculo. Aunque no un evento que caramba, pero han, han, hay comentarios sobre esto. Y mírenlo ahí como eh, está molesta, se observa un poco molesta la primera dama. Ojalá y que esto sea incierto. Pero esto ha estado en el tapete, señores. Miren, continuando entonces con las noticias en el ámbito local, regional... El Movimiento Patria y Soberanía plantea su posición sobre el 175 aniversario de la Constitución Dominicana. A través de la lectura de un manifiesto, dan a conocer su posición. ¡Adelante! La de la primera constitución del 6 de noviembre del año 1844 significó un paso importante en la lucha por la institucionalidad democrática de la nación dominicana. La... La actual Constitución adolece de fallas y debilidades que les permiten a todos los gobernantes, incluyendo a Danilo Medina, gobernar el país como si se tratara de un feudo particular, en el cual los representantes de la burguesía y los terratenientes se reúnen en un cuarto frío queriendo pasar de contrabando un supuesto consenso, modifican la Constitución y elaboran leyes que ríen los destinos de, de acuerdo a sus intereses, marginando los sectores populares la limitada independencia, soberanía y autodeterminación dan lugar a un país neocolonial donde las potencias capitalistas nos imponen sus políticas neoliberales, lo que origina un sistema judicial desfasado que no inspira confianza al pueblo, un sistema educativo atrasado y congresistas que no representan los intereses del pueblo humilde y trabajador abogamos por una real y efectiva modificación de la Constitución, insertándole una constituyente donde el pueblo dominicano tenga mayor decisión en los destinos de la nación, que además incluya un referéndum revocatorio para que si en los primeros dos años de gestión un presidente, los congresistas o los alcaldes no cumplen con su función constitucional, el pueblo tenga derecho a sustituirnos. Saludamos y nos solidarizamos con los países que luchan por su independencia, por su autodeterminación, por su soberanía, así también contra la política neoliberal y fondo monetarista, como ocurre en los momentos actuales, por ejemplo en Venezuela. En Chile, Ecuador, en Bolivia, Colombia, Argentina, Brasil, Cataluña, entre otros. Por la democratización del Estado Dominicano. Por la democracia, por la Nación Dominicana. Movimiento Unitario, Patria y Soberanía, Macorís del Norte. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! no están los miembros de Patria y Soberanía, señores. Miren, asaltan una banca de lotería de la Banca Chago por allá en Guisa, en sucursal de Guisa, fue asaltada, ¿eh? Este bueno, anoche, vamos a ver lo que nos dice Jennifer, la joven vendedora en esta banca del Consorcio de Bancas Chago, qué le llevaron, cómo pasó todo. Adelante. Anoche dos individuos en un motor CG, eh Aproximadamente 8.35, yo estaba ya haciendo el cuadre, casi hora de cerrar, el muchacho me atracó, me solamente me dijo, sol, eh, abre la puerta, yo no quise abrir, él sobó y a ellos me vi en la obligación de abrirle. ¿Dónde fue? Guisa, Banca Chago. Inmediatamente hay uno, se ¿sí? puede haber... No lo conozco, pero... Es difícil, pero sí, si sí veo alguna característica, sí puedo decir ese. Blanco, con barba, algo así. ¿Cuánto te llevaron? 18 mil pesos y un iPhone 7 Plus. Bueno, ahí está, 18 mil pesos y un iPhone le llevaron a la joven vendedora en esa banca. Eh, la policía está investigando esto, caramba, lamentable, ¿eh? Santiago de la Cruz... Chago, la delincuencia sigue arropándonos, hermano, caramba. Usted ha sido víctima ¿eh? constantemente de esto con su consorcio de banca. Pero no nos para esto porque somos el consorcio número uno. El Felabel protesta la mañana de hoy en el Liceo Ercilia Pepín, aquí en San Francisco de Macorís, el panorama de enfrentamientos. ¿eh? Liceo Ercilia Pepín, señor director. Bueno, déjemelo ahí, ese, está bien. Vámonos con esta primero, entonces. Esta fue la protesta del Politécnico Manuel, Ma Déjenmela ahí señor director, del Politécnico Manuel María Castillo, también protestaron por allá, ¿eh? así que ahí está la manifestación de los estudiantes la mañana de hoy, en este Politécnico Manuel María Castillo, de la calle Nino Rizé, y vamos a escuchar entonces parte de lo acontecido por allá en voz de uno de los estudiantes, adelante. Eh, en nuestro Politécnico, como pueden ver, hay muchas precariedades. Desde la salud hasta los cursos, hasta, la, hasta los... Sí, sí, sí, sí. Silencio. Hasta los utensilios de los profesores. Y ya tenemos desde el principio de año hablando, haciendo reuniones con así haciendo reuniones con los consejos de curso, y no se ha resolvido nada. Entonces, si no quieren a la buena, el FELABELO va hacia la mala. Porque nosotros trabajamos para los estudiantes y para la educación de hoy y para la educación de mañana. Si nosotros no vamos a quedar con un buen Politécnico, por pues lo menos que se queden ellos, que son la próxima generación, que van a sacar a República Dominicana a flote. Gracias. Bueno, ahí está. Eso fue en el Politécnico Manuel María Castillo. Mire, señor director, vámonos al corte comercial. Y al regreso, vamos a ver entonces lo que pasó también en el Liceo Ercilia pepín No le cambie. Recuerde que esta es su fuerza informativa, sobre todo. Saludar de manera muy especial que esté en sintonía con nosotros en Los Rieles para Josefa. Así que, Josefa, gracias por sintonizarnos a esta hora del día en su fuerza informativa. Qué bien. Vamos a ver, señor director, como les decíamos hace un momentito, las protestas llevadas a cabo la mañana de hoy en el Liceo Ercilia Pepín, aquí en San Francisco de Macorís, enfrentamientos a pedradas, bombazos, y a pedradas, pedradas, porque hubo un momento también que los policías también se enfrentaron a pedradas con los, con los estudiantes, señores. Así mírenlo ahí, totalmente bloqueada la Avenida Libertad. Esto provocó la mañana de hoy un caos total en el tránsito en la ciudad de San Francisco de Macorís. Total el, el caos. Las calles estaban la Fran Grullón, un, tampona, un tamponamiento total, la calle Sánchez, donde también se desplaza, tamponamiento también, y la Avenida Libertad, día Ahí vemos parte de los, las bombas lacrimógenas, los, el humo, los gases de la bomba lacrimógena, ¿Verdad? Lanzada por la Policía Nacional a los manifestantes La mañana de hoy frente al Liceo Ercilia Pepín Así estuvo el Liceo o la Avenida Libertad frente al Liceo la mañana de hoy Vamos a ver lo que nos dice Miren esos estudiantes de por Dios, esas jóvenes Pero increíble, señores, miren esto ¿Mm? Se quedan ahí esos muchachos de por Dios Vamos a escuchar entonces ¿Qué nos dice Ariel Paulino, vocero de este grupo estudiantil? Adelante. Bueno, Abel ha decidido movilizarse hoy, en la mañana de hoy, por las diversas reivindicaciones que necesitan tanto el Liceo de Silapepín, como, cabe decir, Vladi, el ficticio Politécnico Manuel María Castillo. Decimos ficticio porque en el Manuel María Castillo se ha convertido en un politécnico solo de siglas, pero no de práctica. No impacta en talleres, no hay maestros de cursos de básicos como refrigeración, banitería, entre otras áreas que requieren los verdaderos politécnicos. Entonces han llevado ese centro a un supuesto politécnico careciendo de todas esas necesidades y con una estructura yéndose a pedazos, cayéndole encima prácticamente al personal docente y a los estudiantes. Nosotros hemos decidido salir por eso en la mañana de hoy y por otras demandas del licenciado y la pepín para decirle a las autoridades que su demagogia y su vista gorda, nosotros no la aguantamos más. Así que los estudiantes han decidido salir, nosotros estamos de la mano con ellos y no descartamos de no haber una respuesta sincera de expandir la protesta en tiempo y espacio en las distintas horas del día. Bueno, ahí está. Miren, un hombre se suicida en San Francisco de Macorís, supuestamente por motivos depresivos. Se trata de amable López Minayas, de 51 años de edad, quien se envenenó al tomar una sustancia química tóxica, supuestamente por motivos depresivos, tras la muerte de su madre, supuestamente. El occiso residía en la calle Rivas del sector Hermanas Mirabal, aquí en San Francisco de Macorís, y sus restos están siendo velados en la funeraria municipal. Escuchemos. Él, él lo decía a la gente, a los amigos, que era por eso. ¿Qué decía él? ¿Que se iba, que, quita la, se iba a quitar la vida? No, no, no, no él nunca mencionó que iba a quitar la vida, ¿no? ¿Qué le decía él a los amigos? Él le decía que, que él se sentía mal, porque... Estaba en ese estado amable, él se le metió como esa depresión, esa depresión, esa depresión y se puso como no comía, duró unos dos o tres días que casi no comía, había veces que se comía un guineo y a veces que no, que, y, y, y luego decía, ustedes creen que yo quizás no como por, por algo, digo yo es que no es que no puedo comer, yo es que no puedo comer y ahí y ahí pasó el ahí, palé. Él venía padeciendo, según información de, la, de, un, de una hermana, un familiar, eh, un cuadro depresivo y tomaba medicamentos para eso. Parece que le afectó la muerte de, de su madre hace unos años y estaba en tratamiento y había dicho en varias ocasiones como que iba a atentar contra su vida y anoche se tomó un, una cuestión que usan para ratones, la nácti se llama, y falleció provocado por esa situación. <risa> Bueno, ahí está, ¿eh? Aclarada la situación por parte también del fiscal Yang. Lamentable, ¿verdad? Muy, muy penoso esto, sobre todo para los familiares de esa persona. Caramba, qué pena que haya tomado esa decisión. Miren, que en el asfaltado de las calles en el sector Figueroa. Así que en el Figueroa sus calles están intransitables, intransitables. Miren esta cuesta, señores. ¡Ay, mi madre! ¿Eh? Imagínense ustedes cómo se pone esta cuestecita cuando llueve. Terrible, intransitable. ¡Veamos! Pues necesitamos, porque esa cuesta uh -huh. es demasiado mala, que se tiene que voy a ir los vehículos para atrás, para salir por ahí, uh -huh. por el callejón. Sí, necesitamos... De que vengan lo más pronto posible a arreglarnos la, la calle, que está demasiado mala. Sí, hacerle un llamado al nuevo gobernador Luis Núñez, ya que es un hombre nuevo aquí en la sociedad como gobernador, a ver si él nos mete la mano con relación a esta callecita que está muy deteriorada, en malas condiciones. Mira cómo suben los vehículos por ahí, que casi no pueden subir. Y cuando está haciendo esto tuvo un privazo increíble. Aquí no puede estar uno en la calle ni en la casa tampoco, porque el polvo. Pueblo... ...tenía uno de alguna manera ya congestionado directamente... ...porque no se puede estar por aquí directamente con el pueblo que hay aquí... ...cuando llueve es increíble, mira cómo está eso, zanja... ...que no, no los vehículos no pueden transitar con facilidad. Ahí está, ojalá y que... ...bueno, el nuevo gobernador Luis Núñez... ...ha anunciado que en los próximos días iniciará una amplia jornada también... Un operativo Determinación de las calles que no se arreglaron y que no se asfaltaron ojalá y, ojalá y que ese sector Figueroa sea beneficiado igual que otros aquí en San Francisco de Macorís Muchísimas gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares Si el Todopoderoso lo permite, mañana regresaremos a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor Gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo